Lo que vamos a hacer el día de hoy es que vamos a colorear una mandala. Pero yo te voy a ir contando un cuento conforme vayamos coloreando la mandala, ¿vale? A ver, si no la terminas, no te preocupes, ¿vale? La vuelta la terminas después, ¿vale? Si no la terminas, no te preocupes. Quiero que te concentres, ¿vale? Que estemos Aquí y ahora. A ver, para esto vamos a respirar. Fíjate bien, vas a inhalar por tu nariz y vas a soplar cuando saques el aire. A ver, inhalo. Exhalo y soplo. Voy a imaginarme que tengo mi flor favorita aquí. A ver, agárrala. Yo tengo un girasol. A ver, mi flor favorita la tengo aquí. Que no se me caiga, que no se me caiga. Eso. Voy a inhalarla. A ver a qué huele. Y cuando exhale mi flor se convierte en una velita de cumpleaños. Y le voy a soplar. Exhalo. ¿La apagué? ¿Apagué mi velita o todavía no? ¿Otra vez? A ver, otra vez. Inhalo. Exhalo y le soplo mi velita de cumpleaños. Eso. Muy bien. Listo. Vamos a comenzar. Trae tus colores. ¿Vale? Necesitamos tus colores. Vas a ocupar primero tu color favorito. A ver, enséñame tu color favorito.